Constitución Política de la República de Nicaragua, capítulo 3, Derechos Sociales. Artículo 61. El Estado garantiza a los nicaragüenses el derecho a la seguridad social para su protección integral frente a las contingencias sociales de la vida y el trabajo en la forma y condiciones que determine la ley.